Sí, acabo de filmar todo el podo de Carlos para el vlog Gracias, Hermoso. era uno de mis sueños ¿Eh? Era uno de mis sueños que mi puta apareciera el aquí Hey guys Soy un tipo más de... De invierno Que de verano Hermano, aquí anda el frío Necesitas ayuda con las papas? Sí, por favor. ¿Qué ¿No hacer? Hay que las papas. ¿Dónde aprendiste a hacer ñoqui, güey? Eh, Tasty. ¿Yo con <risa> papas? Mi, mi, mi abuela es inmigrante, entonces ya llegó en un barco. Y después de mucho tiempo de bajarse de ese barco, un día estaba sentada y me dijo: Mi hijito, vi un video en Tasty. <risa> <risa> de ahí salieron los ñoqui. <risa> hablar con la diana, más imparando no son tuyos. No, no son deben ser de tu amigo tal vez. No, no, no. Gracias bien. por todo. Sí, sí, sí. Bueno, pero. Tengo que de esta canción, se la cantábamos a la otra. Nos vemos. Que te vaya bien. Yo me tengo que ir en bicicleta porque no hay bici. Pues siempre se me olvida presentar que a dónde voy. Carlos nos invitó a comer yonkis. Porque era 29. Fuimos, tan súper ricos, pasamos súper bien. Y ahora me tengo que ir en bicicleta porque no había Uber bici disponible. Así que... Eso. Oye, okay, pasó el día súper rápido, terminó la jornada laboral y creo que es un buen momento para un. Oye, preguntar un árbol. Al aire libre Hoy La cuña me pregunta ¿Cómo haces que la vida de adulto no consuma tus sueños y anhelos? Bueno, la verdad es que yo eh, entendí que la vida de adulto, como le llamas tú que básicamente es la pega, me imagino es solamente una herramienta, un medio para un fin más amplio por ejemplo, para hacer el vlog, salir a chanchar y hacer chubi con la once, hacer música, todo lo demás entonces ahí se me hace mucho más fácil eh, sobrevivir la vida adulto. Siento que todo puede ser bueno o puede ser malo según como lo tomes Valeria Aguilera pregunta, ¿cómo va el proyecto de dejar de fumar? Sí, se me olvidó decir en el blog pasado. Ah, pasé los 33 días sin fumar y estoy a la mitad de la meta que son 66 días, así que vamos bien. Gabriel Vargas dice ¿Qué piensa del futuro de la música en 50 años más? ¿Se morirán los íconos? ¿Habrá más experimentación? ¿Seguirá el reciclaje? actividad ¿Es romanticismo? No lo sé, pero sí creo que la música no es tan infinita como lo pensamos Las buenas canciones se acaban o se van a repetir Creo que hemos llegado como una meseta de la música Ahora solamente nos queda mezclar cosas No estoy muy optimista sobre la música, en verdad Para la pregunta que hice yo ¿De qué tan serio te tomas el horóscopo? Gabriel me dice que hace 10 años que se llega a observar a la gente y su signo y demasiadas veces se encuentra que la descripción calza y encuentra interesante que se repitan patrones Paola dice que solo le crea un horóscopo cuando le conviene y se identifica con las predicciones que le convienen Camila Cuña dice que hay gente que calza caleta y otras que no tanto ahora, pero ahora lo ve más como una entretención que algo por lo que creer fielmente Valeria Aguilera dice que cree en grandes rasgos identifica muy bien las características generales de las personas pero ahí es así que se lo tome a pecho el, el horóscopo del diario, eso sí que no. Isidora Morales dice que nunca ha creído en los horóscopos porque siente que las descripciones nunca casan con ella ni con las personas que conoce. Vanessa Do, Rojas dice que es mentira porque siempre dice que le va a ir bien económicamente y parece que no pasa nada. Esas son todas las preguntas del Pregúntale al árbol o a un árbol del día de hoy. La pregunta para la próxima semana la haré el vlog del lunes de la próxima semana. Así va a funcionar desde ahora, chico. de creer o no en el horóscopo como si fuera una religión. Para mí es solamente la muestra empírica de que existen los patrones. Lo que no deja de llamarme la atención es que estas cosas son como muy pero muy antiguas. No solo está el, zo el zodiaco occidental, también está el lunar, que es el chino, el azteca, creo que hay unos celta. Pues, tenéis todas las teorías como de personalidad más modernas los arquetipos de Yang, introvertido, extrovertido, la teoría de personalidad de Freud, que es como... El, el bucal, el redentivo incluso el eneagrama que lo mencionaba en los comentarios también es muy pero muy antiguo porta en el tiempo que pasa? siempre el hombre ha estado buscando autodefinirse me gusta esa búsqueda del hombre de, de patrones y además eh, el autodefinirse desde hace tanto tiempo algunos los buscan en la estrella otros los buscan en la observación empírica bueno, hoy aprendí que los ñoquis son súper fáciles de hacer, así que no sé qué voy a hacer el próximo 29. Ha tenido como un boom, un nuevo boom en el horóscopo. Me pregunto si es porque nos estamos quedando sin religión, porque es, es un tema de desconfianza, es un tema de flojera. No queremos arriesgarnos y queremos saber de antemano qué nos va a salir bien, entonces... Porque si no, mejor no lo hacemos. Aprendí que tengo hartas preguntas sobre eso. Y que aún así me sigue gustando el horóscopo. También me causan eh, mucha satisfacción. Si bien encontrarlos, pero por sobre todo buscarlos. Nos vemos el viernes. Y que si les gusta este canal, o les gusta este blog en particular, eh, no le ponga me gusta. Mejor compártalo. Eso es el verdadero amor. Eso es todo. Parece que es súper mala la carretera. Ojalá no suene tanto. No suene tanto los.. Eh, esas cosas con ruedas y, y meten bullar.